Seguía sin saber por qué. Romperme el corazón ya no sirve de nada. Siento estar siempre equivocada. Y seguía sin saber por qué tú. Далее.